La piel asiática, face británica, red que natural que no deja el celular. Oh, my girlfriend doméstica, ruta chibana, dolce Gabbana, pregnada de mi sabana De fondo de pantalla me puse gal, a gat azúcar y se coletas por mí. La Que me llena, hey. me encanta estar detrás de ella abrazando su abdomen digno de ser...